Yeah, baby <laughs> yeah, baby <laughs> Es inspirado, güey Bienvenidos al siguiente video de... La o sea, otra, sí, parte 4, parte 3 Y nos quedamos aquí en las tuberías Y recuerda, en hace más de dos meses Creo que jugué a otras años, güey, que ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¿Qué? Eh, no sé, se cayó el cuerpo y me... ¡Oh, cayó! Sí ¿Qué? Cerote, a tu izquierda ¿Qué? A tu izquierda, a tu izquierda un cerote ¿Cómo era la...? Ahí está Vete yo No, me... O, o métete primero al cuarto y luego ahí abajo. No, okay, caídate. A ver, ¿para dónde? ¿Izquierda o derecha? A ah, derecha. Derecha. Pues bueno, no hay de izquierda. <risa> <risa> <risa> oh la madre. No sé. Ya me tengo que poner corriente en YouTube, porque ya llevo un mes sin subir video ¡A la verga! Acercate, un Estas bien culero Se parece a güey Es tu jefe Es tu mamá Es tu mamá Tardes el viento? Tardes los ojos con el viento? A ver, ¿soy un Aguanta, pues estoy viendo qué pedo. Pinche chata tiene pitilla la verga. Mira, tengo que ir para allá. Y no corre el güey. ¡Ah, ¡Oh, la verga! <risa> ¡Ay, qué culo <cool risa> soy! ¡Vale, güey! Pues no sé, algo. Mira, ya es, algo estorba aquí. Corre, güey! Tenemos que aprender a ahorrar, a ahorrar baterías. Mira, guardando otra vez. Algo va a pasar. A ver, voy por la derecha. No. Por aquí tengo que subir. Ajá, yo es que soy un tipo de parkour. ¿¡Ah! ¿Ves maricón? Oh, qué pendejo. ¡Ay, ¡Corre! ¡Ah, wow! yo, yo, yo, yo la descubrí, güey. Ay, ¿qué te estoy diciendo? Ah, es como un tipo de parkour. Mira. El ir cuando le cuando dicen que la lenta capita. Adiós, te, te snuke con mi un hocico de negro, güey Mira, ¿qué dice ahí? ¿Tú qué sabes inglés? Malware. ¡Va por ti! ¡Va por ti! Va, ¡Va por, por ti! ¡What the fuck! Es un laberinto Oye, madre, oh. ¿Ahí, ¿Ahí es donde empezaste? No, pues ahí me apareció el letro de guardado O sea, tengo que ir por aquí Mira, el chato, ¡está desnudo! ¿Está ¿Sí? desnudo? ¿Sí? Quiero probar que la tiene más grande que tú ¿Y se fue por aquí? Sube por ahí ¡Oh, no, ¡A la, la mierda! mierda. Tripas de perro A mí qué se le dice una chita, güey Entonces sí, tengo que ir para aquí arriba Estoy diciendo, maricón Cuando mires luz, quítala ¿Con cuál corro? No, objetivo, alcanza la planta principal ¿Qué dice? Que me chupas el huevo Mira, ven por ahí. Siento que se me va a asustar. Que no te va a asustar, güey, No es culo. Lo grabo. Hola. ¿Qué pedo? Ah. Se apaga la luz y se prende. Se y lo cortaron. pinche chica, ya se iba. Se le baja. No te actives, se acaba la pila. ¡Ay! Hijo de la serriata. ¿Te asustaste? Casi, casi. Fíjate, mientras el cuarto a ver si no hay pilas. Acércate, no pasa nada. Mira. Mira, empu... Esa gente que me la quiere chupar. Empújala. La abro. Sí, ¿no? ábrela, abra. ¿Por qué te asustas? No vas a hacer, güey. Eh, ¿cómo <risa> no? Ay, grité porque sí, idiota. Yo le leo uno me la chumas, ¿no? Y estás en una enfermería. ¡Mierda! Me que en los hospitales, güey. Se oye música. Mierda. Oh comes? Mira No puedo abrir no puedo dormirme Chupa no pega, A ver, ve al pichi lavamanos A ver si no hay pilas Se ve que la gente me habla y me dice A ver, la A ver, déjate venir Se están jalando Mira, wey. pila, pila, pila, pila Agárrala Se ve que se la están jalando, güey te lo juro Pues vete a la izquierda Todo derecho, derecho Ahí se la están jalando, mira el bueno, ¡Oh, wey. my god de oh la ella El Jair cuando se duerme <risa> Cuando se duerme sin pantalones <risa> Ay, ay, ya, ese. Ya, ya lo, lo cromabas cuando no sabía que se va a pero ahorita ya no. Nunca, A mí nunca me gustó sueldo soltarse sí, que... Butch Si, Sí, güey, lo cromabas. Ay, este El que toca el violín es está el perro, güey. se ve el que toca el violín. Mierda. Mierda. No pasa nada. Quítate eso Si quieres soltar. Yo te ayudo, viejo ¿Quieres? ¿Quieres? Para allá, para allá, para allá. ¿Qué quieren comprar el No sabía no, que No lo no. no, no. no, no puedes güey. esto es algo idiota Mierda No, tiene, no mames venga. El... Todo rápido, todo rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, rápido. ¿Y aquí a dónde, güey? No. Ahora por ahí, por ahí. Parkour. Parkour. A la verga. Putita escurridiza. ¿Qué dijo? Putita escurridiza. ¿En serio, güey? Dice putita escurridiza. ¿Quién le dijo a quién? Te dijeron a ti, güey. Oh, fuck. Pichibato sabe parkour eh. Ay, con miedo quién no güey. Que Quick, get in the if you want to live. vergas a dónde corro? quítate pichivato Picheputitas corredizas. Eh, yeah. hey, esto era como al principio, ¿no? No. Chido, ¿sabes Mira la estaba? salida. You know, I love the man, man. ¿Y wanna... sí. te voy a aventar cuando pues Que es al final ya de juego. De de ¿Quieres salir a dar un a una hora después. ¿Y ¿De un lo sacó? No, pues no sé. ¡Ay, cuántos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! no ¡Ay! ¡Ay! ¿Por no ves, güey? Eh. Vale dedo los dedos, le ¿Eh? están mochando los dedos. ¿Qué pues cuéntalo. Aguanta. Oh, oh se eh. ¿Por qué momita? No sé, les digo asco. ¿Cómo cogió la cámara si no tiene este dedo? Me mocharon dos dedos, pero sigo grabando. Vaya, vea, cómpiece, güey. ¿Con quién? ¿Cuál de la cama. ¿Qué pedo, bichi? Gabe cochino, China, No ustedes no lo control. Estén, Yo tampoco. Estén, no me vio, sí. ¿Qué sí. te escondes de ahí. Give you very ¡Oh! oh! oh! No, no. No te llegó, güey, ¿Qué dice? Oh puta madre. No, no puedo, ¿Sí? no ocupa una llave. No, o sea, súbete a la cama y, y súbete a la, a la ventilación. El chato ¡Ah! anda inteligente. ¿Eh? Mueve los de atrás, mueve eso. No, pero es para abrir la puerta de allá. Y no quiero que venga el vato a cagar palo. O quizás sí me sea. no sé. Lo voy a abrir por si acaso. Ok, entonces ¿con, consigamos la llave y ya se acaba el juego. No sé. Porque es un juego corto? No, que no sí. Sé. Esta es la tercera o cuarta parte. Me quedo donde estaba hace rato. No. No. ¡Ah! ¡Mierda, se va a hacer ¡Mierda, voy okay, voy a dar la vuelta y me voy a esconder en una cama. Esa canción me pone intenso. El dedo, güey el dedo pero no se sé te idea el peor es que no sé a ir el baño ya te escucho que chato Guacha. te jale wey ¿Eh? te dejale, el pito ¡Oh! mi sangre no ni me ganas de leerlo amén aquí te confiesas? mira oh. ahí va el ascensor agachate aguanta. agachate agachate agachate agachate agachate okay, agachate aguanta aguanta oh. tranquilízate Jair tranquilízate wey por ahí no, marico. Quítate la ver Bueno, espérate, ese guardó cuando agarramos la llave. Sí. A la izquierda, a la izquierda. Ay, no. ¿de aquí para dónde? Hijo de la cagada. Ya me abrió, güey. Brinca, brinca, para que no te. ¡Mierda! Come. Mierda. Come. Oh. ¿Qué fue? ¿Por qué no pegó? La puerta carrito que moví. Ahí estaba cerca del ascensor. Mierda. Mierda. Brinca, brinca. ¡Mierda, no brinca! ¡Ay, abre la puerta, abre la puerta! Corre, corre, corre! ¡Ay, cuidado! ¿Qué hiciste, güey? ¡No! ¡Mierda, mierda! ¡Domelo, dámelo! ¡Se metió contigo! ¡Tímelo, tímelo, pues. eh. ¿Te ves, güey? Oh. ¡Mierda! ¿Cómo le dices a oh. ese güey para estar ahí? No. ¡Mierda! ¡Oh, shit! Órale, oh. por negro. ¿Y pero cómo vas a bajar? Me ha como un negro. ¿Y ahora? ¡Oh, papillo! ¡Ah! ¡Está bueno! Mira, a la izquierda. Mira, puedes bajar. Oh. Baja. No mames, me cago si es el final ya. ¿Ora? Si, sí, ve para allá. Ya vi, el escritorio. Oh, ok, ok. ¡Mierda! Ok, está guardando. No, no lo Hay un hueco para pasar. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¿Bueno? ¡Mierda, es mierda, Espero que les haya gustado Bueno chicos hasta aquí está el video Ya veremos la próxima parte a ver si ya podemos salir del de manicomio Ajá. Y si es así dale like Y comenten lo Que les pareció el video y suscríbanse ¡Adiós!